Igual eh, bueno, la gente no nos gusta, estamos en un vídeo de estamos aquí en un vídeo en el que os voy a enseñar el servidor. Ya al fin lo he terminado. Eh, para encontrar el servidor, lo único que tienen que hacer es poner lo que estáis viendo aquí abajo. Vale, ponéis esto, el community y lo ponéis todo en ENI. Vale, lo ponéis todo en ENI. Si queréis ponerlo todo esto, por todo lo le das en Internet y aquí os sale, vale. Es el Edge Community Clangor exterior 8. Eh, son ahora mismo las 7 de la mañana. Estoy grabando esto muy temprano. Pero bueno, me voy a meter para que veáis eh, el mapa y que veáis todo lo que, todo lo que he metido. He modificado un montón de cosas: mapas, eh, objetos y demás. Y está bastante, bastante bien. Eh, ya está público, así podéis meter sin problema me ha costado bastante conseguir que funcione así pero bueno aquí aquí está vale este sería el mapa aquí estáis viéndolo, y una zona que he creado para clan wars vale estas tres zonas son públicas excepto la última que es de clan wars vale y aquí empezó este logo y todo esto muy bien eh, esto bueno eh, los carteles para por si los queréis eh, leer lo dejo así un poquito porque esto bueno lo puede leer, eh, leer cuando entre al servidor vale y bueno eh, los permisos yo ahora mismo tengo el amin por lo tanto mmm, me dirá bueno pues tiene más permisos no sé qué pero no tengo los mismos permisos eh, más los de amin obviamente pero eso no se lo vamos a ver eh, podemos hacer save podemos hacer load, podemos hacer autoload el cebote los jobs vale si puedes jugar los jobs los jobs full puedes ver que sale el job pvp que es un job que te, da, te sirve para los kits y demás vale aunque creo que realmente también funciona así los kits los kits eh, son los siguientes eh, el kit binocular que el kit vino lo que te da son pues eso no binocular para cuando estés ahora os lo enseñaré en el en el, war, en el de las clan Wars para, para ver las clanguas. Eh, hay bueno, pues diferentes aquí va aquí ropa que os da pues esta ropa que creada por mí de mod que la estáis viendo que protege lo mismo que protege eh, un esto es como una lice y esto es como ropa militar vale, esto, esto es que en la cabeza se, se reduce un poquito eh, la protección, pero eh, lo hemos dejado así para que el timbre pues más desde un tiro en la cabeza, vale eh, aquí así quedaría, creo que esto ya lo voy a yo en su momento, está bastante chulo pues eso. ahí está, muy bien eh, hay más kits, eh, también tenemos el kit eh, SPL, que es el kit Splash, que te da eh, explosivos, te da motociclo sí, nada, flash y impact. ¿Para, qué para que cuando tú estés, vas a hacer algún juego, ¿vale? Ahí está ahí, con todos los juegos, por ejemplo, para los no, juegos, son las mismas para todos los juegos. Para el 3A empieza aquí, el 3B empieza en la otra zona, eh, en la otra punta justo. Eh, vale, ahora ponemos 3C, empiezas aquí en medio, 3D empiezas en una grada y el 3E en la otra grada. Vale, pues mete esto aquí, veanlo con uno y de ahí al lado no sale, por sí. lo que sea, granada y lo que sea, o una impact o, o lo que sea, ¿sale? así, ¿sale? y lo intenta sacar también, una flash, sea, así, ¿no? así, algo así, algo así algo y le puse, o sea, cualquier cosa, eso como ya vosotros veis. aquí eso es más que nada para que haya un poquito más de, de movilidad en lo que viene siendo en lo que viene siendo el server eh, vale que más hay eh, el hidgeal vale ¿Qué te da? tacos vale cuando tú comes con los tacos lo que pasa con los tacos es que cuando tú los comes se escucha mucho entonces pues en el momento en que alguien se está curando el otro puede aprovechar para que si está ahí al lado la. eh, porque además está un poquito de salón en todo lo que está con eso también bastante bien eh, luego el kit ah, que te da attachments eh, depende todos los attachments todas las, las y ya bueno lo que queda son kit uh, mapper kit sniper kit ¿sí? ¿Ah, mapper kit sniper que es el... el timbre, ¿no? O sea, el timbre, el timbre es por eso, lo digo, matado de un tiro a la cabeza. Tú con este... con el timbre le das un tiro a la cabeza y mata de una un cambio si un tiro arma mmm... de igual porque bueno, sigue matando al igual. Eh, de los mismos números de tiro me refiero. Eh, Fussi, Pw, Fusy Loud, la, la Honey, la Zubek, la Auge, la Night Raider, el Sabertooth, la DETERMINATOR, la Scalar y la Sitch ¿vale? Serían todas las armas, no me voy a poner aquí a sacar armas de ninguna, pero más o menos os lo imaginéis. Vale, ¿qué más hay? Bueno, el Safe Load, el es decir, podemos guardar eh, se me ha guardado el inventario, ahora yo hago así, bueno, se me cae todo, así eh, okay. le doy load y me lo da otra vez, fácil ah, sí. eh, ¿Qué más eh, también he puesto el autoload, para cuando mueras pues pones barroad creo que el load on no barra autoload autoload barra autolot de Default creo que no no sé no sé cómo se, sería para hacer autoload, pero bueno sube que se puede eh, de todas formas aún el no servidor está en beta sabes así que si hay algunas cosas que no van pues tenemos el cv para cada voto, pero eh, solo está permitido el, el cvt Vale, es el único que está prometido, que es para votar para, para esa galería. Eh, muy bien, voy a poner barra P otra vez. Seguir viendo que va a hacer más. lo de los jobs para pues que os podáis unir join job y list job fácil. Eh, si no, pues ya se puede barra J job eh, PVP. Vale, ya lo ya ya estoy de, en el trabajo ese eh, pues eso eh, y ya lo que me quedan son lo, los swaps y bueno aquí el barro también podéis hacer imagínate que no tienes nada de balas vale estoy aquí eh, me estoy pegando con alguien, no tengo bala y digo, no tengo da un cargador lo recarga y eh, sigue aquí disparando fácil para pa ayudar un poquito no sé, es, es algo un poquito inútil porque no creo que nadie se vaya a quedar sin bala y ya por último pues los warps ¿no? ahí estáis viendo todos los warps y lo último es el warp spec que es este de aquí que es donde se hacen las clan wars. Ahí abajo se hacen las clan wars. Y pues aquí pues, podéis especiar cómo se pega la gente. En, en este caso pues seguramente lo que nos peguemos seamos siempre nosotros contra otro clan. Eh, aquí. ¿sabes? Y aquí no puede entrar nadie. Solo podemos entrar eh, mediante teletransporte. Y con... Y eso y con... Y con camas para usar el barra home porque yo puedo usar el barra home, porque soy amigo pero como podéis ver, algunos de vosotros no podéis usar el barra porque no te puede hacer TPA y tampoco puedes construir el lazo si yo voy al jugar 3 barra 3D digamos vale, yo cojo y digo, venga, soy muy gracioso y me quiero salir de aquí Cojo aquí y digo, venga, esto. Ves a ver que si yo se me pongo el 3. Me, me le doy al 3. Uy, no me, me lo le doy al 3. Me lo equipo. Se quita. Se quita. ¿Ves? Intento construir. No me deja. De ninguna forma. Es decir, no se puede construir. Y si tú quieres, es decir, si. Sí. Madre que salto, tampoco. Y estas torres están bajadas también. Porque estaban antes un poquito subidas, pero están bajadas también por el, por el simple hecho de que no puedas salir. Es decir, que de aquí no te, no te puedes ir a ningún lado. Y si pudieras irte, no te serviría de nada. La verdad, una bueno, de las cosas se despawnan un segundo, en plan tras un segundo, y no mucho más. Esto sería todo. Es el, es el server. Eh, os pueden meter cuando queráis, ya está. He eh, terminado, ayer estuvieron aquí eh, jugando unas cuantas personas. Eh, hicimos unos pequeños torneitos, tengo vídeos grabados, ya lo, os los traeré. Y eso es todo. Eh, simplemente era para enseñar un poco el server. Yo espero que os haya gustado. Eh, si os queréis pasar, pues ya sabéis, eh, venir aquí, podemos jugar, podemos eh, hablar y. y pegarnos y, pues, y ya si queréis pues también si queréis hacer pruebas para, para la cantera de lc pues también podéis ya sabéis que lc community está abierto para todo el mundo es decir todo el mundo se puede unir pero para la cantera pues tienes que pasar una serie de eh, pues serían como retos lo podríamos llamar que sabemos que mucha gente a lo mejor le interesa entrar y por eso tiene para, para probarlo, para intentarlo, tiene que pasarse por aquí, ya tenéis por lo menos esa esa oportunidad, y no nos tenéis que buscar en servidores y demás para, para demostrar que sois que sois dignos entre comillas de la cantera eh, así que nada, no mucho más, espero que haya gustado el vídeo, si queréis más vídeos de un turno, sabéis, darle like y yo os lo traeré así, que no, no he veo el capítulo Espero que el estado diga... Ya...